Hola a todos, sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a abordar los temas vistos en la, eh, durante todo este proceso formativo del primer corte en la asignatura de prácticas pedagógicas y educativas de la Observación 3. Se han recorrido diversos temas enfocados en la observación de las aulas, eh, atendiendo a la naturaleza esencial de la materia misma, el currículo, por otra parte, las comunidades de aprendizaje, la visión de la práctica educativa desde el aula, viéndolo como un microcosmo y teniendo en cuenta su realidad y las particularidades del ejercicio de la profesión docente y su relación entre el sujeto que enseña y el sujeto que aprende, entre el docente y el alumno. Así que, a manera de síntesis, abordaremos todos estos temas. Sin más preámbulos, comenzamos. Mi nombre no lo había demostrado, y bueno, aquí quien les expone, Jauregui Ruiz Díaz. Espero que sea una síntesis que puedan aprovechar. Y comenzamos. Aquí está el sumario de los temas que ya en la parte introductoria les mencioné, pero se lo dejo aquí para que puedan verlo cuantas veces quieran. Comenzamos con el primer ítem, la importancia de la observación en el proceso educativo. Pues bien. En este primer ítem abordaremos la importancia o la utilidad que nos da, en este caso, la observación. Y es que sirve para abarcar todas las situaciones que se dan en el ámbito escolar, más allá de los procesos de enseñanza y aprendizaje. No se delimita hasta allí, es extendido y abierto. Eh, se considera también como lo consideramos como un método de enseñanza eh, o como un método de trabajo de, en la investigación educativa y este carácter permanente. ¿En qué sentido? Que lo estaremos usando permanentemente en nuestro crehacer diario como educadores que vamos a desarrollar nuestra actividad en contacto y relación directa con los educandos. Otro es que el educador debe aprender a observar sistemáticamente y esto lo hace a través de la a través de la observación continua, a través de una observación simple y se comienza a observar de esta forma pre predeterminada o esta forma premeditada para la palabra. Además que una vez se puede observar también se, se recolectan unos datos los cuales se analizan y se tienen que interpretar adecuadamente. Eh, por otro lado, brindemos mecanismos sofisticados sobre la recolección de datos que es como la cámara, la grabadora, las computadoras, y demás aparatos tecnológicos que nos permitan el almacenamiento de la información o conservan los datos de la información en bruto. Dato, datos que nos facilitan el registro y la, con, la codificación de información. Sobre este apartado tengo consideración enfrente todo el apoyo que nos brinda como actuales docentes e información que en el futuro tendremos que enfrentarnos con una realidad diferente que en este momento estamos viviendo. Eh, serán herramientas que se, tornan, que se tornarán quizás como nuestro as bajo la manga para abordar problemas dentro del aula y como mencionaba en un principio, no simplemente en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, porque cualquier situación puede ser observada sin limitarse en ese marco. Como segundo tema, tenemos el currículo, una reflexión sobre la práctica pedagógica de Jimeno Sacristán, bueno, en esta parte observamos que a través de una actividad muy dinámica que se presentó mientras aprendíamos, nos divertíamos, una actividad que llamamos el tren de currículo. aquí pudimos compartir información con nuestro compañero mientras íbamos a bordo en nuestra aventura. Eh, aprendimos sobre la adaptabilidad que tiene el currículo y que debe ir siempre enlazado con el contexto. Se habló además de un currículo que se convierte en una práctica pedagógica siendo la expresión social y cultural de las instituciones educativas, es quien habla por la institución en sí. Eh, también vimos el currículo como ese que genera cruces entre las diferentes prácticas y configurador de las prácticas pedagógicas en el aula. Y bueno, sobre el contexto histórico adquirimos algo y es que los inicios del currículo y los intereses de este quizás sean por, eh, con intereses económicos por sus precursores, que nos lo crean como una tarea de gestión administrativa y en una realidad guiada que estaba en un momento por la burocracia. Actualmente no tenemos un concepto claro de lo que es el currículo y su etimología incluso no es suficiente para que lo podamos comprender. Y considero que como docente debemos mantener algunas de estas características del currículo, tal como su reflexividad, su concepto de lo cultural, para así nosotros también poder fluctuar en cualquier cambio que se presente en el currículo tenemos por un apartado tercer ítems las comunidades de aprendizaje en un principio comenzamos diagnosticando los conocimientos previos que podíamos tener acerca de las comunidades de aprendizaje y podemos destacar que o sacar que es un modelo de prevención y resolución de conflictos porque se habla de la manera dialógica y bueno resolvemos los conflictos basado en el diálogo que lo utilizamos como una herramienta para superar las desigualdades. En este modelo, la resolución de conflictos se da a través de un consenso entre todas las partes involucradas, especialmente el alumno, y sobre las normas eh, de convivencia. Además, hablamos de un mediador quien se vincula al diálogo, dado que creando las oportunidades del diálogo se previenen los conflictos. Y también que no solamente depende del cuerpo educativo, eh, solucionar los conflictos sino que toda la comunidad hace parte toda la comunidad puede hacer un sondeo donde se podamos solucionar un problema buscar las causas del origen eh, mientras el conflicto siga latente y como docente considero que estas cualidades son pertinentes para tenerlas y adaptarlas a nuestro perfil educativo desde la calidad de persona y el ámbito educativo tenemos como cuarto título Cuarto título, sí, la situación de enseñanza y aprendizaje como sistema de actividad. Eh, bueno, fue una experiencia amena recorrer las enseñanzas que hay en este trabajo académico realizado por Vargas. Eh, indiscutiblemente nos encontramos con detalles que ya teníamos quizás en, en mente, como el fin del proceso educativo, que es que el cual es lograr un aprendizaje a través de la enseñanza, teniendo en cuenta las competencias comunicativas y literarias. Otro buen dato fue sobre el vínculo o dicho de otra manera, la interacción que se da entre los personajes de la educación escolar, un docente y un estudiante. Eh, la relación que se da entre estos dos permite pues, que haya un buen proceso de enseñanza y aprendizaje o que no lo haya. Por eso la relación, la interacción entre docente y estudiante es muy importante. Sin lugar a dudas, en la lectura de este documento se llegó... Mucho de lo que pudimos aprender y sac y clasificar, absorbimos esto para que una vez nosotros podamos ejercer nuestra práctica pedagógica pues utilizar estos trucos que de alguna forma lo podemos llamar así. El último tema que tenemos es el conocimiento pedagógico como categoría de estudio de la formación de docente escrita por Francis Susan. Y bueno, en este primer juicio se afirma que el docente y la calidad educativa son elementos que están íntimamente vinculados, en lo cual yo estoy en su totalidad de acuerdo, incluso podría dialogar con el texto anterior, que destaca la interacción o vínculo existente entre el maestro y el alumno, y este, por otro lado, dicho de otra manera, eh, y para reforzarlo, yo diría que el docente y la calidad educativa no deben fusionar por separado. A partir de estas afirmaciones por Susan y Vargas, yo creo que... Yo creo, que voy a, bueno, voy a crear una relación triple, la cual es docente, alumno y calidad educativa y además procedo a explicarlo y es que a partir de la relación de estos dos primeros, docente-alumno, habrá una calidad educativa que conversa directamente con el ítem anterior y bueno, hasta el aterrizo en las ciencias exactas, las matemáticas, una ecuación de alumno-docente más alumno es igual a calidad educativa. Bueno, esto ha sido todo lo que abordamos durante este primer corte educativo, fueron documentos de los cuales recatamos diversas estrategias, herramientas, tips de calidad humana para ir formando nuestro perfil docente y poder desarrollar de manera satisfactoria nuestras prácticas pedagógicas a partir de toda esa información que pudimos absorber en este corte académico. Muchas gracias.